Vale, ya está grabando, vamos a comenzar. Estoy compartiendo la misma pantalla y por favor me indicáis si la visualizáis correctamente, porque a veces, no sé por qué, está como unos saltos de pantalla y no sé si se visualiza bien. No sé si se la veis. Perfecto. Vale. ¿Qué os quería enseñar aquí sobre todo? No sé si, sobre, si... Eso sí, como estamos, sobre todo muchos de nosotros, estamos implicados en el programa de doctorado, no entonces sabemos cómo más o menos tenemos que confeccionar eh, nuestra, nuestra tesis, ¿no? porque más o menos nuestros tutores, nuestros profesores, nuestros directores de tesis, nos están diciendo cómo tenemos que elaborar eh, el programa de investigación ¿no? en eh, nuestra línea de investigación. Y lo que nos indican, sobre todo, es que a la hora de confeccionar nuestra tesis, eh, sigamos unas, unas pautas y para confeccionar eh, nuestro trabajo de investigación. Y sobre todo eh, lo que nos piden es que elaboremos un artículo científico y que ese artículo científico se publique en una revista de investigación. Muchos de los criterios, eh, eso si vosotros lo metemos en vuestro propio programa, según el programa que se hay, o van, o sugieren unos criterios para publicar esos resultados de investigación en una revista. Y esa revista es como siempre, esto, este por ejemplo es del programa de doctorado de Ciencias de la Educación, ¿vale? Y aquí nos dice que a la hora de elaborar, Estimago, aquí por ejemplo, ¿vale? aquí. A hora de publicar los resultados de investigación de nuestra tesis, que se publiquen en revistas que estén eh, indexadas en bases de datos. Esas bases de datos, las que nos sugieren, bien, tienen que ser las del Journal Citation Report, que es de una base de datos, de la base de datos de Web of Science o bien que estos resultados estén contenidos en revistas que estén indexados en base de datos del, eh, que tengan indicador del estimado journal RAM, que va a ser la herramienta que vamos a tratar de, de ver ahora, ¿vale? Como veis aquí, para, lo, para los alumnos de doctorado de Ciencias de la Educación, lo que exigen es que, que algunas de sus publicaciones para poder presentar la tesis tienen que estar indexadas en revistas que tengan indicador SJR, ¿vale? Eso ya debe, va a depender del programa de doctorado con el que estéis trabajando, ¿vale? De todas maneras, no solo esto, esto no solo vale para el programa de doctorado eh, para defender la tesis, sino otros muchos criterios de evaluación de diferentes convocatorias que exigen siempre que los resultados que vayamos a presentar estén evaluados o que tengan un indicador eh, que esté contenido bien. Por el estimado journal RAM, ¿vale? O que estén contenidos sobre todo en el journal citation que es para todos y bueno, es más, eh, más conocido y bueno el que es normalmente el que más peso tiene, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a intentar es que veáis cómo poder seleccionar una revista dentro de esta base de datos de estimado journal RAM y si queréis luego podemos echarle un vistazo y contrastar un poco cómo podemos ver que esa revista además también está contenida en, en el Journal City ¿Con esto qué queremos haceros presente? Pues que sobre todo es que eso, nosotros estamos eh, bueno, yo trabajo en una empresa de evaluación científica, ¿vale? En C3Metrics y muchas veces eh, evaluamos eh, programas de investigación y currículum de profesorado universitario y hay muchos de los problemas que a los que nos viene la gente a pedir ayuda, los investigadores o las investigadoras, es que tienen problemas de identificar revistas dentro de su área de investigación. Por eso que os digo, existen muchos criterios de investigación, muchas, y exigen que estas publicaciones estén siempre contenidas en estos rankings. Entonces, muchos de esos investigadores dicen que eh, ven problemas a la hora de identificar eh, esas revistas dentro de un área concreta, ¿vale? Con esto lo que os queremos enseñar sobre todo es que existe multitud de revistas, ¿vale? Y entonces no tenéis que tener ningún problema a la hora de identificar revistas, de, de decir, o oh, es que no encuentro una revista dentro de mi área a la que pueda eh, eh, publicar, ¿vale? Existen 20.000 revistas y dentro de esas 20.000 revistas tenemos posibilidad de seleccionar una de ellas para que nos no lo puedan publicar. Siempre vale, existe la posibilidad de de éxito o fracaso, ¿no?, a la hora de, de publicarlo en una revista, que el evaluado, los revisores te digan, que te echen para atrás el artículo, ¿vale? Pero, bueno, tenemos 20.000 posibilidades de seleccionar una revista y publicarlo. No, no nos cerremos en que, eso, como muchos investigadores dicen, no es que en mi poca revista dentro de mi área, ¿vale? Bueno, con esto lo que quería enseñar es eso, que las normativas que existen dentro de los criterios de evaluación científica y que se basan sobre todo en criterios de bases de datos eh, y de indicadores en donde esta revista está indexada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar, si queréis, a, a ver a, a lo que es la herramienta. Eh, ¿Por qué vamos a ver esta herramienta? Porque tenemos aquí, por, por, sobre todo, porque de acceso gratuito, ¿vale? No tenemos necesidad de tener una cuenta VPN para poder acceder a esta base de datos, sino que simplemente cualquier usuario desde su casa, tecleando en Google, la, si ponemos SJR, tal cual la primera opción que nos va a salir va a ser el acceso a este, a este recurso. ¿De acuerdo? Este recurso, eh, este recurso bueno, eh, bueno, lo tenemos aquí, lo abrimos. Eso más o menos para que os vayáis familiarizados. Supongo que eso que muchos de vosotros ya, ya lo habréis visualizado o lo habréis visto en alguna ocasión. Y no deja de ser pues, eso, una base de, de datos donde podemos hacer una consulta de, a diferente, de diferentes revistas. ¿vale? ¿Qué es CIMACOLNERA? Pues eh, un indicador. Que calcula el impacto avanzándose en una serie de información de, de, de las revistas que, que se incorporan en la base de datos de, Scott, eh, de, la, de la empresa de serie. ¿vale? Eh, ha sido desarrollado por el grupo Estimago Lab, un grupo que está formado por investigadores del Csic, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Carlos III. ¿Y por qué surgió esta herramienta? Esta herramienta surgió sobre todo por el sesgo que, sí, que existe, sobre todo en el área de, de las ciencias sociales, ¿vale? Es eh, una, una base de datos que, que contempla más revistas, de, sobre todo del el área de ciencias sociales y porque, sobre todo, eh, bueno, además de que acceso es gratuito, podemos hacer una consulta a, un, a este indicador, a un indicador pa para que podamos obtener resultados de manera gratuita. Y por eso, como una alternativa de la base de datos, datos de Scopus al factor de impacto del Journal Citation Report de huevo ¿vale? Por eso al final son dos indicadores con los que estamos siempre trabajando eh, y dependiendo del tipo de convocatoria, pues vamos a utilizar un indicador WORD. Mm, la cuestión es que el indicador de el factor de impacto del eh, Journal Citation Report eh, está mejor valorado que este indicador. ¿Vale? Pero eso, es como al final una competencia que existe entre editoriales, ¿vale? Por un lado está el SEVIER, que es la de SCOPUS, que es de donde se saca el indicador SJR, y por otro lado está WebScience, que es de Clarivate Analytics, pero entonces al final no deja ser una pelea de, de gallos para ver cuál de los dos tiene más revistas y cuál de los dos es su indicador mejor que otro, uno que otro, ¿vale? Siempre hay polémica de qué indicador utilizar y... Y, qué, y por qué se utiliza uno y por qué no otro. Entonces, normalmente, son los criterios de evaluación, los diferentes criterios de evaluación, ya se están empleando los dos indicadores. ¿De acuerdo? So, cualquier duda que tengáis, como es, más o menos vas, eh, vamos a terminar pronto en, en visualizar esta herramienta. Luego, si queréis, dejamos en abierto el chat o los micrófonos y me vais comentando cualquier duda que tengáis. ¿De acuerdo? Supongo que vosotros ahora mismo estáis viendo la pantalla de Estimado y una RAM, ¿no? Esta, yo creo que sí. Vale. Pues, como os decía, si hacéis una consulta en Google y ponéis SJR, si queréis lo vemos de nuevo, SJR lo ponemos en Google, la primera opción de búsqueda que nos da es la página que ha, de Estimado y una RAM, ¿de acuerdo? Y esto es muy simple, no, no tenemos ningún problema, como veis, no, no deja de ser como cualquier otra buscador o cualquier otra base de datos que tiene una cajita de búsqueda donde simplemente tecleamos la revista. Imaginaros que nosotros estamos interesados en publicar en ciertas revistas, nosotros tecleamos en la cajita de búsqueda la revista a la que queremos localizar si aparece, perfecto, porque quiere decir que está incluido en esta base de datos y le calcula el indicador SJR. No hay ningún problema, ¿vale? Lo que quiero decir es que este indicador SJR también se calcula, si sabemos más o menos cómo se calcula el, el factor de impacto del, del Journal Citation Report, no se calcula exactamente igual. Se calcula el, el Journal Citation Report, se calcula con el, el, el número de citas que recibe una revista, en un abanico de dos años, ¿vale? En un marco de dos años. Y este indicador, es del Scamago Journal Ram se calcula con un abanico de citas de tres años. Además, también eh, utiliza una serie de factores también a la hora de calcular, que es muy parecido a lo que, a como lo hace Google. Cuando hacemos una búsqueda en Google, el Page Run, no sé si os sonará, que, bueno, que viene a ser eh, la relevancia que tiene a lo mejor una, una publicación en, dentro de una base de datos, entonces, es un sumatorio que le hace más el número de citas, entonces, hay, así es como más o menos hacen el cálculo de esta gente. De todas maneras, el cálculo de este indicador no, no es que sea, no está muy, no lo tiene muy claro, no lo contempla muy, muy bien esta base de datos, por eso es un indicador que, el, los investigadores también, es, por eso está en un segundo plano con respecto a una citation report, porque no son muy claros esta gente de Stimago Lab eh, a la hora de decirte cómo calculan este indicador, ¿vale? Pero eso no deja de ser muy parecido a, como digo, el PageRank de Google. El PageRank de Google, no sé si sabéis, cuando nosotros hacemos una consulta en Google, los primeros resultados que nos aparecen normalmente son porque hay otras páginas que enlazan a esa, página, a esa página. Entonces, el número de conteo que hace es lo que hace que una página esté en primera posición o segunda posición. Eso sumado al número de citas es lo que hace el cálculo de este indicador. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la página es muy sencilla, eh, no, no tiene más historia, no deja de ser como otro, cualquier otro buscador, y simplemente eso, tecleamos cualquier consulta, yo eso, me tiro continuamente buscando revistas, pues, tengo ya aquí algunas que me las dejan la recámara, imaginaros esto, por ejemplo. Si necesitamos, estamos buscando en el área de psicología y queremos buscar una revista que me interesa para, para eso, para, para ver si está indexada, que esa es la importancia sobre todo de cuando vamos a hacer una, de cuando vamos a publicar resultados de investigación, eh, lo que nos piden es eso, que una revista esté indexada en bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que eso, que esté clasificada dentro, que le hayan dado una evaluación, una valoración dentro de diferentes bases de datos. ¿Vale? y Esta, por ejemplo, eso, si buscamos esta que tengo aquí, por defecto, cuaderno de psicología, me dice que está dentro de esta base de datos, ¿vale? Y entonces, simplemente tecleo en ella y ya me da una serie. A mí, por ahora, antiguamente, no me salía este banner aquí de, de publicidad, no sé si es porque como ahora lo utilizo mucho en Google, ya me salta, supongo que a lo mejor a vosotros, por ahora no, pero esto de aquí no es, es un banner de publicidad, eso no le hará el caso. Bueno, pues aquí es donde ya me dice información sobre la revista, eh, desde cuando está en eh, su ISSN, ¿vale? Es dependiendo de si vamos a elaborar un currículum de investigación, el CVN normalizado o tal, siempre vamos a tener que incorporar una serie de información de datos de la revista. pues Aquí podemos obtener diferentes datos, ¿vale? El país de procedencia, eh, el área a la que está contenida esta revista. Sobre todo eso, aquí es donde vamos nosotros a seleccionar si esta revista eh, es ideal para incluirla dentro de mi programa, que está dentro de mi, de, de mi disciplina temática, ¿vale? O, o no, ¿vale? Eh, el país de procedencia, la ciudad eh, y la cobertura. Esto también es muy importante, ¿vale? Aquí nos está diciendo que esta, esta revista está incluida dentro de esta base de datos desde, desde 2011, ¿vale? Desde 2011 en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí si seguimos bajando, eh, bajando la pantalla podemos ver las diferentes informaciones que nos ofrece esta base de datos. ...de datos sobre diferentes indicadores que ha calculado esta revista. Y lo que a nosotros nos importa aquí, sobre todo, es la posición del cuartil. Voy a agrandar un poquito más, ¿vale? La posición que ocupa la, la revista eh, dentro de su categoría temática. Por ejemplo, esta revista que hemos nosotros buscado está dentro de esta área temática, ¿vale? Psicología aplicada, y dentro de, de, de, de esa área pues hay contenida en diferentes revistas y dentro de esas revistas las van posicionando por cuartil. Pues nos está diciendo que, como decía aquí, si esta revista es de donde está contemplada dentro de la base de datos de Scopus, porque es de ahí, como decía, de donde sacan los datos, está desde 2011 en adelante, ya me está diciendo qué posición va ocupando dentro de los diferentes años, ¿vale?, hasta la actualidad, qué posición va ocupando en, en el cuartil. Como veis, esta sería una revista que vale para, para comenzar, si estamos iniciando nuestro proceso de investigación para comenzar, bueno, podemos decir que podemos ir tirando, ¿vale? Sobre todo eso porque estamos viendo que sigue una evolución constante y que empezó en el cuarto cuarto, ¿vale? Y va subiendo, va subiendo, parece que está subiendo. Eh, aquí sobre todo podemos ver la gráfica, ¿vale? Vamos viendo que sigue una evolución constante. Y podemos decir que a lo mejor que poco a poco esta revista puede, en un futuro, puede llegar a un, a un cuartil 2, ¿vale? A un Q2, ¿vale? Entonces aquí esta sería una manera de seleccionar el cuartil de esta revista. ¿Vale? Lo hemos hecho de esta manera. La primera que hemos hecho era, vamos para atrás, buscando simplemente por aquí, buscando la revista que queremos ver si está posicionada o no dentro de un cuartil, si querés, ponemos otro ejemplo... Medicina clínica, por ejemplo, pinchamos, nos dice que existen varias revistas con ese nombre, esta es la que nosotros estamos buscando, medicina clínica y lo mismo como digo. una serie de información bibliográfica sobre el contenido de la revista, el país de procedencia, la cobertura, desde 73 en adelante, Esta quiere decir que ya es una revista ya consagrada dentro de esta base de datos, y aquí podemos ver también su evolución de cuartil Esta, por ejemplo, si veis, eh, desde el año 99 tenía un Q2. Y ha ido evolucionando ta, ta, ta, tal, hasta que en 2007 parece ser que, que bajó del Y desde 2007 en adelante se ha mantenido en el Q3. Si veis aquí la, la escala de evaluación, veis que tiene unos altibajos. Esto normalmente suele ser por, porque eso, suelen ser revistas que a lo mejor se autocitan mucho y normalmente estas bases de datos penalizan la autocitación. Entonces le van, le van restando eh, valoración a la hora del cálculo del, del indicador y le van penalizando eh, el indicador. ¿vale? Aquí eso, otra cosa que normalmente suelen pedir eh, cuando estamos eh, cuando estáis elaborando vuestro currículum de investigación en los diferentes procesos de evaluación científica, os suelen decir eh, la posición que ocupa la revista además del indicador SJR. En este caso, aquí eh, visualmente, en la pantalla que nos da esta gente, no aparece el, el indicador SJR. Imaginaros que nosotros hemos publicado eh, en esta revista, Medicina Clínica, que está dentro del área de medicina, ¿vale? Y hemos publicado un artículo del año 2006. Y quiero saber el indicador SJR que tiene dentro de este año 2006. La opción que tenemos aquí para visualizar ese, ese indicador es Yéndonos aquí, ¿vale? En esta pantallita aquí donde tenemos aquí. Y sobre esta opción, pulsamos aquí, ¿vay? ¿vale? Sobre la línea y aquí es donde me está dando el indicador que para 2006 estamos viendo que tiene un indicador SJR del 0,27. ¿Vale? Esto sobre todo lo digo por eso, porque si estáis elaborando un currículum de investigación, eh, a la, eh, un CVN, normalmente suelen pedir que indiquéis el indicador de SJR del año de publicación de esa revista, en el año de publicación, ¿vale? Aquí eso, el, el, lo podéis obtener de esta manera, echando sobre la curva que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí más abajo viene, viene otra serie de indicadores de la evolución del número de citas y autocitas que mantiene la revista, pero normalmente... Estas tablas podéis mmm, prácticamente pasar de ellas porque no se suelen utilizar los diferentes procesos de evaluación. Lo que a nosotros nos va a interesar sobre todo va a ser eso, identificar eh, una revista, eh, qué posición tiene dentro de su categoría temática dentro de, este, de esta base de datos. ¿vale? Esto sería una manera de identificar una revista. Eso, si tenemos claro eh, en qué revista voy a publicar, Simplemente tecleo esa revista en el buscador, bien poniendo el título o bien poniendo el ISSN, tecleo mi ISSN y me va a decir si esa revista está contenida o no. ¿De acuerdo? He tecleado aquí el ISSN y me sale esta revista, revista de contabilidad. Entonces ya eso, yo ya voy jugando si me interesa o no publicar en esa revista o no. Esta, por ejemplo, veo que eso que también es un poco regulera. Entonces empieza Empezó en 2010 en Q4 y, eso, y va teniendo unos, unos saltos de, de cuartil, del de tercer cuarto al cuarto, del tercer al cuarto, y parece que no se le ve, aunque parece que sí, si veis la línea del indicador SJR, parece que el último año la escala va a subir. Bueno, la toma de eso, eso ya va a depender de los criterios que se utilicen en cada proceso de evaluación, o de vuestro programa de doctorado. Que normalmente eso, como hemos visto en el de ciencias este de, de, que veíamos aquí, de educación, aquí simplemente me está diciendo que la revista que esté indesada eh, en Scimago y una ran. Aquí no me está diciendo que tenga que estar en el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Simplemente que esté indesada en esta base de datos, que esté contenida aquí, y con eso damos por hecho que cuando yo publique mis tres articulitos... Para. y, y esté ingresado y tengo un indicador SJR, puedo decir que puedo presentar mi, mi tesis, ¿de acuerdo? Por eso, ya tenéis que ver las condiciones de cada uno dentro del programa de investigación. Bueno, otra cosa que os quería enseñar, lo tengo aquí, que lo tenía abierto. Esto para que veáis la importancia que tiene eh, eh, el que una publicación o no esté ingresada dentro de una base de datos, ¿de acuerdo? Esto que os presento aquí, este PDF, son los criterios de evaluación, ¿vale? de la actividad investigadora, los asesinos de investigación que se conocen en España. Eh, son unos criterios que normalmente salen anualmente y por los que se le evalúa al profesorado universitario para obtener unos beneficios económicos y, y docentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tratan de medir esto?, eh? la la, la tarea investigadora de los profesores a cada cierto, cada x tiempo, ¿no? Y lo que quiero decir aquí es, es de, de, para que veáis, eh, esto se divide en varios campos, ¿verdad? de matemáticas, de ciencias sociales, de biomedicina, ¿verdad? Y dentro de cada apartado nos está diciendo eh, en el, qué publicaciones son las, las que valoran eh, esta gente, y nos, va, y nos va a decir que esas publicaciones deben estar, para, para ser valoradas positivamente, deben estar eh, posicionadas dentro de los rankings que ellos consideran como prioritarios. Y además que están reconocidos a nivel internacional. Y normalmente nos va a decir, por ejemplo, en el área de matemáticas, esto está claro. Aquí nos va a decir que la revista debe estar indexada en el Journal Citation Report, en su versión de, de ciencia. ¿De acuerdo? Como una publicación no esté indexada ahí, no nos lo van a valorar. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra revista que estamos localizando solo está indexada en el estimado Journal rank pero no está indexada aquí en el Journal Citation Record, pues, por ejemplo, en el área de, ma de matemáticas no me la valoraría. ¿Vale? Podemos ver otros campos. Vamos a de ciencias sociales. Aquí el campo 7. Aquí en este caso, sobre todo eso, por eso, esta base de datos, podemos ver, la de, la de CIMAGO, tiene menos, eh, está más, más abierta al área de las ciencias sociales, está menos llegada a lo que, a, al ámbito de la biomedicina. Entonces, por ejemplo, eh, en estos criterios que estoy enseñando aquí en este PDF, eh, en el área de, de ciencias sociales, podéis ver eh, qué criterios exigen. Pues, por un lado, nos exigen o, yo, o publicaciones que estén incluidas en el Journal Citation Report o, si no, además me están diciendo que estén, que ocupen posiciones relevantes del, de, del estimado y un ¿De acuerdo? Eso, para que veáis eso que existen diferentes normativas, diferentes criterios, dependiendo de la base de datos o, o, o más bien de, de los criterios de evaluación los que vayamos a publicar, nos van a decir que estén en una base de datos u otra. ¿De acuerdo? Eso. eso, sobre todo para que lo, seáis conscientes, que dependiendo de, la, de las convocatorias a las que nos vayamos a presentar, nos van a pedir unos requisitos u otros. Que eso, que estén indexados en una base de datos u otros. Esto, sobre todo, eso, sobre todo, si vaya a pedir una FPU, eh, las convocatorias de la Severo Ocho, de, de María Maestu, estas, sobre todo, nos van a exigir uno, uno, una, una serie de criterios y es que nuestras publicaciones eh, estén ingresadas, o pues bien en el United Report, o en el encima de una ¿Vale? Esto para que lo tengáis presente. Bueno, después de este inciso, vamos de nuevo a la base de datos. Aquí eso, como habíamos visto, era, habíamos hecho una búsqueda por revista individual. Pero ahora eso, imaginaros que yo soy de un área en concreto y, y, y tengo mucha dificultad para localizar publicaciones dentro de ese área. Soy del área de biomedicina, soy del área de ciencias sociales, existe multitud de áreas que esta gente lo, clase, lo tiene muy bien clasificado. Entonces, de, dependiendo de la disciplina a la que nosotros pertenezcamos, pues tenemos la opción de, de localizar eh, revistas por disciplina. Y eso, ¿dónde podemos hacerlo? Como veis aquí en la pestañita de arriba, tenemos la opción de Journal Ranking, ¿vale? Si pinchamos ahí, pues ya no, van a, no va a salir una vez, por defecto siempre nos va, de, no, nos va a indicar el número de, eh, eh, y además ordenado por indicador más alto del SJR, este de aquí, ¿vale? Y nos no hace un, un ranking de, de todas las revistas que tiene. Es por defecto, sin, sin diferencia por disciplina. Pero claro, nosotros queremos diferencia por disciplina, ¿de acuerdo? Pues si imagin, podemos desplegar aquí. Y aquí, como veis, ya tenemos diferentes disciplinas, dependiendo de eso, del área a la que pertenezcamos, del área de biomedicina energía, ingeniería, ciencia de la salud, ciencia de los materiales, matemáticas, medicina, existen. Esta gente lo tiene muy bien organizado. Eh, Imaginad eso, tenemos que publicar en una revista, yo soy de enfermería y tengo que publicar en una revista, eh, en una revista de enfermería, pues, por, por, por quien me lo exige. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, está bien diferenciado por, por área por disciplina, seleccionamos la de enfermería, por ejemplo, y ya aquí por defecto, bueno, por defecto no, porque hemos hecho esa selección, eh, nos, nos está diciendo, eh, nos, nos ranquea el número de revistas que existen dentro de esta disciplina, como veis aquí, ya me está diciendo que, para que veáis, todo lo que os decía, que siempre decía no, aquí encuentro problemas porque no localizo eh, revistas dentro de mi área para poder publicarlo. Ya estamos viendo que en el área de, de enfermería ya tenemos solamente que 621 oportunidades para poder publicar en una revista. imaginaros eso, que nosotros estamos intentando publicar en esta revista de enfermería. Y, bueno, luego lo, los problemas que, tiene, que tenemos de publicación, como todo, ¿vale? Si yo publico en una revista, ¿no? Lo normal que esa revista, me, me, me la rechace por cualquier cosa, por la metodología, por tal... Bueno, recogemos las recomendaciones que no ha dado el revisor, entonces tengo otras 620 oportunidades para seguir enviando mi, mi revista a otras diferentes, eh, bueno, mi, mi artículo para, en otras diferentes revistas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver y nos va diciendo pues, la posición que ocupa la revista dentro de... Esto es, es la manera de, visual que nos da esta base de datos. También tenemos la opción de podernos descargar aquí, ¿vale? Si le damos a descargar, download date, tarda un poquito, dependiendo del peso que tenga en ese momento, pues nos, des, nos descarga un Excel, que esto con esto ya podéis vosotros trabajar y tenerlo guardado en vuestro ordenador y eso para, para, también para trabajarlo con diferentes colegas de vuestra área y decir en qué área puedo yo puedo publicar una revista del área de, de la enfermería. Me, hablo, me abro mi Excel que me ha descargado y aquí lo tenéis, súper fácil, empleo un poquito, ¿vale? Y aquí podemos ver todo, todo el cálculo de indicadores que nos da esta herramienta. Por eso, como digo, dependiendo de las convocatorias que vayamos a presentarnos, eh, si, si es para la tesis, como decía, dependiendo de vuestro programa de doctorado, va a decir que se publique en un área o en otra, en, en un área o en otra, o en, si esté en, en el JCR o en el SJR. Y aquí, además, eso nos, nos da otra serie de indicadores, dependiendo de las convocatorias nos van a pedir eh, que le demos ese indicador o no. Pero eso, normalmente el que nos piden es siempre va a ser este indicador de aquí. ¿Vale? El SJR. Para, este, para esta base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, está, es súper fácil. Nosotros, pues, yo lo normal, lo que, lo que recomiendo, y bueno, como también otros diferentes cursos que hemos dado aquí que han dado aquí los compañeros, uno que dio también su día Nicolás Robinson, que dio un curso de cómo publicar, ¿no? en revistas eh, mega-journers, ¿no?, cómo eh, publicamos en Science o en Nacho, ¿no?, que, que, que tenemos que ser eh, valientes, ¿no?, a la hora de, de querer publicar nuestros resultados de investigación y siempre, pues, vamos, vamos a tirar al alta. Pues, ¿Por qué no podemos llegar, si quiero eso, en este ejemplo que estamos mostrando aquí de enfermería, si tengo unos resultados de investigación, ¿por qué no puedo llegar a publicarlo en, en esta revista?, que es la primera dentro del ranking, la que mejor factor de impacto tiene de SJR ¿no? y en la que está... En primera posición. ¿Por qué no puedo intentarlo? Yo lo presento, yo lo intento publicar en esa revista. Eh, el no siempre lo tengo, pero ¿y si me dicen que sí? ¿Vale? Pues, es, y como digo siempre, el, el presentar una publicación a una revista, siempre vamos a tener la ventaja que, que si no lo rechazan, eh, los revisores siempre nos van a dar un... Una, por así decirlo, unas recomendaciones en el que lo que me van a hacer va a ser mejorar eh, los resultados de mi investigación de cara a presentarlo en otras en otra revistas. ¿vale? Entonces, eso, aquí lo que vengo a decir es eso, que tenemos 621 revistas, 621 posibilidades o para poder presentarlo nuestros resultados de investigación en una revista. ¿De acuerdo? Y esto, eso, esto es como todo. Esto al final es experiencia, poco a poco. Los primeros resultados que yo publique en una revista pues, pueden ser malos. Me van a decir que no, pero como poco a poco eh, vamos a ir mejorando y vamos a ser pues, al final una especialista dentro del área, de nuestra área, para poder publicar nuestros resultados de investigación en las mejores revistas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esto. Creo que queda más o menos claro, ¿no? ¿no? No deja de ser eso, además eso, como digo, una base de datos que de, de libre acceso. Podéis vosotros desde casa sin ningún problema trastear, que no, no tiene más historia. Y esto sobre todo lo, la, lo, lo que tenéis que tener presente eh, es Si, si ya, ya de por si imaginaros que vuestro director de tesis o, pues ya, ya os está diciendo que tenéis que publicar eh, en esta revista. Pues simplemente imaginaros, vamos a copiar esta de aquí, que os llega vuestro director de tesis y dice: Tenéis que, eh, Vamos a intentar publicarlo en esta revista, Nutrition Reviews. O pues simplemente, como decíamos, en la cajita de búsqueda, buscamos la revista. Que simplemente, como decimos, o bien tecleando el título de la revista, o simplemente con el ISSN. Entonces, vemos que ahí está la revista que queremos, nosotros le echaríamos un vistazo, leemos un poquito la historia de la revista, vemos que eso, que es una, una revista de solera, que está desde el año 1950 en adelante, eso quiere decir que es potente, ¿vale? Nosotros cuando eso también fijaros, cuando veáis la cobertura, ¿vale? En este rango de aquí, en este campo, veáis que eso que, que lleva muchos años en esta base de datos eh, indexada, Quiere es decir eso? Que una revista de subconsolera y que es potente, que, que, lleva, ya, que lleva ya años en el mercado, y eso, que, que hay investigadores que, que, que ya la, la han estado han estado tratando con ella. Entonces, ya lo que tenemos que ver es la posición que ocupa esta revista. Y si os fijáis, bueno, aquí siempre vamos a tener el indicador desde el año 1999 ¿no? porque es el año en el que comenzó esta, esta base de datos a calcular este indicador. El SJR, ¿vale? Entonces siempre lo vamos a tener desde, desde el año 1999 en, en adelante. Entonces, como veis, fijaros, esta revista que hemos localizado pertenece a dos áreas: El área de la medicina y la nutrición dietética, ¿vale? Que está dentro, es una de las ramas también de la que estábamos buscando de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, que está en verde, quiere decir pues, que está que desde el año 99 en adelante está en el primer cuartil. Esta sería una de las revistas las que tendremos siempre que hilar nuestro trabajo de investigación e intentar publicarlo para, para tener más posibilidad de tener revistas del primer cuartil. ¿Vale? Aquí podemos ver la evolución y eso, como decía, en esta línea que tenemos aquí es donde nos va a decir el valor de, del indicador. Esto es una manera de hacerlo visual. sino como decía la otra opción, Journal ranking, pulsamos en esa opción y aquí eso, pues, podemos bien buscar por área, que está más, más, más comprimida o subcategorías. Que aquí tenemos, aquí creo que veía, no sé si hay unas 240 categorías, tenemos categorías de, de, para dar y regalar, ¿vale? Podemos ver, como veis, vamos bajando, vamos bajando y es casi infinito. Creo que eso hay unas 240 o algo así. Esto sería eso, estas serían su área, estas serían sus subcategorías, por así decirlo. Por eso no, no tenéis problema. Con esto lo que quiero decir es eso, que no, no, no vayáis nunca a caer en la trampa de, eso, de como, como a nosotros nos vienen a nuestros pinos de la universidad muchos investigadores diciendo es que no tengo, no sé cómo publicar, no encuentro revistas dentro de mi área. Ahí existen diferentes áreas. Vamos, por ejemplo, una que sea de psicología. Si pinchamos el área de psicología. Ya me está diciendo que hay 1.200 revistas. para, Por ejemplo, para los de la área de, de, de psicología, no me venga de a decirme, no, es que no, no encuentro revistas de psicología que es donde yo pueda publicar, porque somos una, un sector que está muy segado y no hay. No, nada más que en esta base de datos ya me está diciendo que como mínimo tenemos 1.200 revistas donde tenemos posibilidades para poder eh, publicar nuestros resultados de investigación vale como, como habíamos visto, si pinchamos aquí te deja la opción también de, de, de, de invertir el ranking desde las peores revistas a las mejores. Y como decíamos, bien podemos visualizarlo así o lo mismo. Si queremos tener documento para poderlo consultar más rápido o podérselo pasar a otros colegas, Pinchamos la opción de descargar datos y rápidamente, dependiendo de eso del número de revistas que haya, me va a tardar más o menos, me descarga el Excel y aquí lo tenemos de nuevo. Este para el área de psicología. Y aquí tenemos eso, podemos, si estamos trabajando con el programa de doctorado, tenemos que presentar nuestra tesis y no sabemos qué revista presenta nuestro trabajo de investigación en el área de psicología, pues simplemente descargamos el Excel eh, se lo enviamos a nuestro director de tesis y le decimos oye mira, he localizado todas esta revistas en el área de psicología ¿me puedes aconsejar sobre cuál es mejor eh, eh, o por cuál podemos decantarnos para publicar la, los resultados? yo eso como digo, como consejo vamos a ser vamos a ser valientes y vamos a um, siempre intentar eh, intentar siempre presentar los resultados en una revista de primera Luego eso, dependiendo ya eso de los rechazos dentro de cada revista, si ya vemos que de verdad vamos, que flaqueamos en algo, pues bueno, vamos a estar ya por un segundo cuartil que dentro de, de lo que cabe tampoco es malo, ¿vale? Bueno, estoy viendo eso, que estáis en alguna duda y eso, eh, vamos a intentar responder porque como esta base de datos tampoco nos va a dar mucho más de sí, vamos a dejar un, vamos a tener media orilla para poder resolver todas las dudas que tengáis, ¿vale? Por eso vamos a intentar resolverlas al final todas. Cualquier cosita, eso me abrir el libro, o ya voy leyendo yo cada una de las preguntas que me vaya haciendo. Y, bueno, más, más o menos eso, prácticamente es todo lo que tengo aquí. A ver si lo veo. Aquí, este lo tengo aquí. Veis, esto prácticamente, esto no hace falta ni que os oh, dé una presentación ni nada, ¿eh? Simplemente eso, que sepáis, que conozcáis que existen este tipo de herramientas y que vosotros, prácticamente, que las estéis vistazos vistazo, no tiene más historia. Aquí lo que os quiero, sí os quiero enseñar aquí es eh, una diferencia que, que pone sobre, sobre el factor de impacto. Bueno, en, en, muchas veces mal llamado factor de impacto porque, bueno, sí es el factor de impacto, ¿vale? Desde una situación report. Y lo que nos calcula el SJR no es el factor de impacto, ¿Vale? Porque el factor de impacto nos lo, lo, nos lo calcula en la base de datos del Journal Citizen Report. Si queréis, le, le echamos también un vistacillo rápido para que veáis la diferencia entre uno y el otro. Entonces, por un lado tenemos, cuando, cuando normalmente están, nos hablan de factor de impacto, nos, nos están hablando del indicador que calcula la base de datos del Journal Citizen Report. Y, y lo que nos calcula el estimado Juna Run es un índice de impacto. ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Por eso que lo tengáis en cuenta. Una cosa es el, eh, el índice de impacto, que eso lo pueden ir hay diferentes bases de datos que calculan diferentes índices de impacto, pero los que normalmente están reconocidos internacionalmente por los diferentes consejos de investigación de diferentes universidades son estos. Factor de impacto de Citation Report y el indicador o el índice de impacto SJR de, de la base de datos de Scopus del Elsevier. Y aquí eso, lo que os quiero enseñar aquí en esta pantalla es más o menos la diferencia que saca eh, de, de, entre uno un, un indicador y el otro ¿vale? Como decía, el factor de impacto por un lado es del Journal Citation Report, de la base de datos de WebSyan, el SJR es de Scopus, la medición, el, como decía, el factor de impacto está basado en el número de citas y este indicador del SJR, además del número de citas, eh, también eh, eh, eh, el, eh, depende del de prestigio de esta revista. Es como decía antes, el PageRam, más o menos, como bien a ser el cálculo del PageRam, y me estoy diciendo por aquí lo del índice H, vale, eso también lo, lo vamos a ver, ¿vale? Es un indicador que normalmente, el índice H es un indicador que normalmente lo, lo para diferentes criterios de evaluación, no lo suelen pedir también, ¿vale? Normalmente lo, lo vimos también en otro curso, si queréis eso como normal, en, el, eh, en la página web de yo, su, yo sigo publicando, ahí tenemos el historial de todos, los, de todos los cursos. Si queréis le podéis echar un vistazo al que se dio sobre el índice de H, que lo dio Daniel en el torre, y podéis ver cómo se calcula y cómo los diferentes criterios que toman las diferentes bases de datos a la hora de hacer el cálculo de este indicador. Pero normalmente los diferentes criterios de evaluación, no, no, depende de eso, de las convocatorias, te van a decir que le digas qué de H tiene o no. Pero si quieres lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque eso, lo que os quería enseñar sobre todo aquí, eso, la, la diferencia que hay entre, una, entre un indicador y otro. Y la, las revistas contenidas. Por ejemplo, en, en la página web de Web of Science, hay 10.500 revistas. Y en esta base de datos que estamos viendo ahora, de rank hay 18.000, para que a ver, es lo que os decía, el seco está más bien, se decanta más para el área de ciencias sociales. Por eso, que no tengáis nunca miedo, miedo, sobre todo a la hora de publicar, que tenemos 18.000 posibilidades como mínimo para publicar en una, en una, de estas, en una revista que tenga este indicador. Y bueno, aquí lo viene, eso viene el número de revistas que están contenidas, pongo 10.000 o 18.000, pero esto va en aumento. Porque, como decía, esto es una competencia que hay ya entre bases de datos, esta base de datos ya compiten para ver qué interfaz la, tiene una más bonita que otra, qué indicador es mejor uno que otro, o qué base de datos contiene más revistas una que la otra. Esto es ya una competencia y eso al final no deja de ser eh, eh, a nivel económico. Bueno, por ahí también una pregunta, esa también una pregunta importante que dicen por ahí, la, la duda si he publicado en una revista eh, que no está indexada. eso tenéis que ser muy conscientes eso a la hora de seleccionar la revista, ¿vale? Por eso estamos enseñando esta herramienta, el con una RAM, y por eso estoy diciendo, contiene 18.000 revistas, como mínimo, de eso que cada año van aumentando. Es lo que os digo, con, eh, el que esté contenida... Si vaya a publicar una revista y el que esté contenida en esta base de datos, ya quiere decir que mi revista está indexada. Entonces, para seguir diferentes criterios de evaluación, bien para el currículum, si os van a evaluar el currículo en una institu en vuestra institución, si para diferentes convocatorias, como os decía, la Severo Ochoa, tus diferentes convocatorias, pues siempre van a ver que vuestras publicaciones estén indexadas. Quiere decir eso, que una revista esté clasificada o evaluada dentro de una base de datos. Vamos a ver también ahora un ejemplo para que veáis si eso, si vuestra revista puede estar indexada o, o no. A ver, una. Pues, ve, como me estáis haciendo diferentes preguntas, vamos a intentar resolver cada una, ¿vale? Bueno, esto sobre todo, esta pantalla que tenía aquí, es para que veáis también las diferencias que existen entre uno y otro. Como consejo, eh, si, bueno, como estamos enseñando esta herramienta, esta, como digo, eh, el estimado hay unos es sobre todo eso porque eh, tenemos más posibilidades de, de localizar revistas que estén indexadas, sobre todo para el área de ciencias sociales. Como consejo, yo prefiero que también iréis por lo alto, como digo, que seáis valientes y que veáis también que, que vuestra revista esté indexada también en el Journal Citation Report, porque va, os va a dar más peso. Y para diferentes criterios de evaluación, como eso, puedo seguir repitiéndolo 30 veces, pero es que al final en lo que, esto es lo que consiste en la investigación, que vayamos publicando y, y nos vayan evaluando y, esto, y estas evaluaciones se, se rigen por unos criterios y siempre nos van a pedir que vayamos a más. Y eso pues vamos a ser valientes y vamos a publicar en revistas que existen. Como mínimo, que estén indexadas en el estimado el y una ram Eso como mínimo. Pero eso, vamos a ser ya más valientes que también estén indexadas en SJR. ¿De acuerdo? Como eso, estáis teniendo dudas, podéis tener alguna duda de que si yo ya he publicado una revista eh, y no sé eh, si esa revista está indexada o no, pues una de las opciones que yo decía era, era esa. Y en aquí, si veo que esa revista está localizada en esta base de datos, puedo decir que está indexada en esta base de datos, ¿vale?, en encima columna RAM. Otra herramienta que hemos visto otra, vez, creo que no la hemos visto por aquí, y que es otra que tenéis que tener muy presente, esta es de un MIAR, si ponéis tal cual en Google MIAR, M-I-A-R, la primera opción que os sale, esta es una herramienta elaborada por la Universidad de Barcelona. Oye, Rubén. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dani. Muy bien, Dani. Le... aprovechar que has cambiado de producto para, para pedir disculpas disculpa. que no podía incorporar, más Termino justo ahora el consejo del departamento y sabéis que ahora están las cosas tan apretadas, como son consejos un poco un poco largos. Ya está, veo que está que ha caído todo, que mamá lo ha todo bajo control, ¿no? Creo que sí, eso... hay algunas dudas, así que, sí, que como grupo. Eh, ahora tenía... porque. Claro, como no hemos tenido oportunidad de comentarlo, te dije a ver si te podías sacar, ya por la, por, por la tarde-noche. Eh, yo iba a explicar también en esta sesión, o quería explicar un poco eh, la base, la, el Journal Metri, la, la edición free que tiene Scopus de, de la revista, que no sé si la he explicado lo que te quería no, preguntar. No, pero Metri. ya no. No. No, pero, no, pero quería por eso, sobre todo, enseñarle mía ahora mismo, porque estaba. No, te lo digo para, para ahora, cuando termina, yo te dejo ahora de seguir hablando y después, eh, en cinco minutillos, poder es mandarle el enlace y, y verlo por encima simplemente. Ahora, yo ya vale. conectado, ¿vale? Te dejo a ti que sigas con, con, con, con tu curso. Discúlpame, ya está. Ahora yo sigo conectado y ahora sí, si eso ya lo explico en cinco minutillos, ¿vale? Porque como estaba también vale, vale. incluido la, en el título del curso, por si hay gente que se ha incorporado para conocer esa herramienta. Venga, vale, Rubén, vale. Te dejo. perfecto No te más. Muchas gracias. Venga, niño, gracias. Hasta ahora. Bueno, esta, esta, esta de que os digo de mía... Como digo, si tecleas en Google, esta es gratuita también. No tiene ninguna, ningún problema para poder acceder a los datos que nos ofrece esta, esta base de datos. Nos comentaba por ahí una compañera que esa que tiene problemas para decidir, para ver o para visualizar si una de sus publicaciones eh, está indexada o no. Pues aquí simplemente en el buscador que nos, nos aparece aquí. Yo como tengo aquí varias, vamos esta que tengo aquí ya por defecto me salen algunas, le damos a buscar, imaginaros que tengo, mira, está por, por, he buscado una revista y cuando le he dado al buscador ya de repente me he dicho que, que no la tiene. Esta vamos a buscar, esto creo que lo hemos visto ya en, otra, en, en otras sesiones, ¿vale? Yo localizo, he intentado buscar una revista y aquí me da una serie de información, ¿vale? Una, una serie de información bibliográfica sobre esta revista y aquí es donde me va a decir si esta revista está indexada en base de datos o no. ¿De acuerdo? Aquí es donde en esta opción que viene aquí. Me va a decir indexada ¿eh? o indizada, dependiendo, ¿vale? De, claro, términos también contemplados. Pues me va a decir en qué base de datos está indexada. Me está diciendo que está indexada en esta base de datos, favor, claro, Sería una, una revista del área de psicología, en dos y Dialnet. Y está evaluada por otros productos. Eneric, Latindas y directo Open of Journal. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos ver de aquí también? Aquí, en este caso, esta revista me está diciendo que solo está evaluada por estos productos. Si lo que queremos publicar en una revista que tenga índice de impacto o factor de impacto, aquí ya por defecto ya me está diciendo que no está ninguna de las dos. Entonces, esta, esta revista yo por aquí la, la desecharía. Esta de, dependiendo de diferentes criterios de evaluación lo que nos van a decir cuando nos valoren nuestro currículo, nos van a, esta va a ser una de las revistas en las que nos puntuaría muy bajo. ¿De acuerdo? Tenemos que ver que en esta en esta opción que aparece aquí, que nos diga que está indexada o bien el Journal Citation Report o en el Estimago Journal Rank, que es la herramienta que estábamos. ¿De acuerdo? Esto, es sobre todo, para ver si mi revista está indexada o no. So, echarle un vistazo a esta página que siempre me va a decir en qué diferentes bases de datos podemos localizar esa información. Vamos si queréis, vemos otro ejemplo de alguna, esta que estábamos viendo, por ejemplo, Comunicar, una revista del área de comunicación que es bastante potente en el área de comunicación, se llama Española, vamos a buscarla, aquí fijaros, esta ya se supone que una revista más potente, ya en el campo de indexación, ya me está diciendo la, todas las bases de datos en las que se indexa. Vosotros tenéis que fijaros que en este campo de indicación que, el, el, que, que contra, contra, más re, contra más bases de datos aparezcan, quiere decir que es más potente. ¿De acuerdo? Y en la evaluación, ¿dónde está evaluada? Pues lo mismo, me está di diciendo que está diferente, evaluada en diferentes métricas y además que está contenida en la base de datos que estábamos visualizando nosotros. el Simago, Juna, RAM de Scope. ¿De acuerdo? Está diciendo que de las ciencias sociales, de Citation Report y, además, que tiene indicadores estimados. Por eso, esta herramienta, tenerla presente, contemplarla, sobre todo para, si tenéis ya publicado anterior algunos trabajos anteriormente publicados, para ver si en, en qué base de datos las tenéis inversada actualmente. Entonces, creo que, por ahora, más o menos, así dudas eh, con respecto a la base de datos no creo que haya. Si queréis, o como ha dicho Daniel, el tema de la otra herramienta, esta que es la que vamos a ver aquí, ponemos Scopus. Si se me abre. Vale. Esto, como dice Daniel, esta es de acceso gratuito. Eh, de esta no, no vaya a tener tampoco problema porque nos deja, nos da la, la opción uh, gratuita para poder descargar los, los resultados. Que, eh, si queréis, damos da, Daniel. Y que de paso él, eh, porque quería explicarlo eh, darle un vistazo. Esta que eso no, no vaya a tener ningún problema tampoco para acceder. El, el problema que existe aquí aunque los datos se calculan de, la, de las mismas revistas que están en la base de datos de Scopus, ¿vale? Por un lado tenemos el, el indicador SJR, pues ahora Scopus, como os decía, es como una competencia que tiene con la base de datos de Web of Science. Entonces, lo que están haciendo eso es competir entre ellos y ahora, pues parece que es como que este indicador que calculaban aquí, como que se le ha quedado obsoleto y entonces han intentado eh, calcular otro nuevo indicador para darle más peso, ¿vale? Pero todavía es un indicador que todavía, pues, que yo creo que fue creado en 2016 o algo así, pero que todavía no llega ni a superar al factor de impacto del Journal Citation Este como, eso, si vosotros pincháis en, pincháis en Google y eh, ponéis Scopus, eh, la opción que os va a dar eh, eh, gratuita para poder consultar eh, va a ser la opción de Source, esta opción de aquí, ¿vale? esta de aquí de fuentes, ¿de acuerdo? Si pincháis, aquí nos va a decir todas las, las revistas que tengan contempladas esta base de datos. Fijaros que antes estaba diciendo yo de 18.000 revistas. Si veis aquí, ya esta gente ya tiene 41.000 revistas indexadas dentro de esta base de datos. Ya son 41.000 posibilidades para poder publicar nuestros resultados de investigación en una revista. ¿Vale? Como veis, eh, tenemos bastantes opciones. Y es, no deja de ser muy diferente a como la, como era la otra. Nos deja siempre opciones de... Eh, visualizar, dependiendo del indicador. Este es el indicador nuevo que han calculado ellos, ¿vale? El Score, Que es pues, muy parecido al final que cualquier otro indicador que es de los que estamos hablando, que siempre está basado sobre todo en el cálculo de, de citas. Lo que pasa es que eso ya depende de la ventana de citación que, que, que introduzca esta gente. Así es, por, por ejemplo, en el caso de Excitation de Report, como decíamos, era de dos años. Esta, la ventana de año, es de, creo que es de, de tres, no sé si de tres o cuatro años. Creo que eso, que viene a ser muy parecido. Y aquí, eso, si pinchábamos la ventana de Sol, ¿vale?, de Fuentes, la, todos los resultados no aparecen por distrito ordenados por el número de, de indicadores y de scores, Pero aquí lo que queremos también visualizar, a lo mejor, es de la disciplina, en qué disciplina podemos visualizarlo. Ya en, en la parte esta izquierda podemos diferenciar, de, dividir por cuartiles por, para, para poder seleccionar diferentes categorías y para poder seleccionar qué cuartil queremos seleccionar. O bien también nos deja la opción de descargar, que esto sobre todo, yo casi, normalmente siempre recomiendo que os descarguéis el EC. vaya a tener el EC siempre guardado en vuestro equipo y vaya a poder seleccionar o filtrar dependiendo de cada opción. Si queréis, lo descargamos. Títulos y métricas, por ejemplo. Este sí tarda un poquito más porque eso tenéis que tener en cuenta que son 41.000 revistas las que está descargando. Y tarda un poquito más tiempo. Pesa un poquito más. Y a ver si se me abre. Le echamos un vistazo al ECE. Y con el ECE es lo mismo que enseñaba con el otro ECE del estimago. Eh, con este lo que podéis hacer es lo mismo. Solo pasáis a vuestros directores de tesis o a vuestros colegas con los que estáis intentando publicar. Y podéis echar un vistazo a las diferentes revistas dentro de cada área. Vale, aquí lo tenemos. Este tarda un poquito más en abrirse porque son 41.000 revistas las que no hemos descargado. Aquí dice Edith que le pide acceso a la cuenta. No, no, no, no debería, ¿eh? No debería porque eso, está la versión gratuita que tiene Scopus. Y lo, lo tiene eso de esa manera para que, no, sobre todo eso es casi como un, un cebo, ¿no? Para que nosotros visualicemos la base de datos y podamos publicar dentro de las revistas que contienen el, el serial A ver si se me termina de abrir. Vale. Bueno, aquí como veis eso, ya tengo el Excel descargado. Y lo tengo, pues, ya, ya me viene hasta prácticamente bien desglosado con mis pestañitas para por, por percentil, el cálculo del percentil, este otro indicador que nuevamente también lo, están, lo suelen pedir en diferentes criterios de evaluación, ¿vale? El ranking que ocupa dentro de, de su categoría, el editor, que, eso, que que contiene un Excel que contiene mucha información y que a puede servir de mucha, de mucha ayuda. Yo creo que alguno está está pidiendo el acceso. Yo, yo la verdad que, bueno, estoy accediendo porque porque tengo la VPN, acceso a la VPN, pero no, no, no debería, ¿vale? Normalmente, yo una, ponéis, vamos a intentar ponerlo en una matriz De otra manera, intentar poner, si no, en Google, eh, Journal Metrics de Scopus, claro, a mí me sigue sucediendo porque tengo conectada la VPN, pero no, no creo que tengáis problemas, ¿eh? Yo normalmente, si, si, si no tengo la conexión a la VPN, normalmente accedo sin ningún problema a, a esta versión, que no deja de ser una versión normal, es más, la más básica que tiene esta base de datos de Scopus, por eso es, es versión gratuita. Hay algunos que sí, que dice que le está dejando, no sé. Normalmente usted tendría que, de, que dejar, ¿vale? Estoy probando con Journal, journal Metis, eh, que, que eso en Google y usted, los tiene que dejar. Pero eso, aquí es lo que os quería presentar sobre todo eso. Que no deja de ser, al final, muy diferente a, a la que estamos viendo desde CIMAGO y donde podemos eso seleccionar, visualizar todas las revistas que contienen esta base de datos de Scopus, y seleccionarlas pues, bien, bien por categoría temática o, o, o por compartir en el que queramos publicar. Aquí es el Excel que no hemos descargado, ¿vale? Y aquí es donde podemos visualizar en qué área podemos publicar nuestra revista dentro... En un área u otra. Si veis aquí dentro del área, como decía antes, Jesús, creo que son 240 o 250 categorías diferentes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una, vamos, creo si que alguien por ahí decía algo de historia. A ver si la vemos. Buscamos. Por ejemplo, queremos estamos buscando, en el área, publicamos en el área de Humanidades y nos resulta muy difícil localizar revistas dentro de, del área temática de historia. Pues fijaros que ya aquí como mínimo tenemos unas 1.124 posibilidades para poder publicar un artículo en una revista de, del área de historia. ¿De acuerdo? Y aquí como veis... Sin ningún problema, a la hora de seleccionar la revista del área de historia, me está diciendo la posición que ocupa esa revista eh, dentro de esa categoría. Primer cuartil, aquí lo vemos. Primer cuartil, segundo cuartil, dependiendo, ¿vale? O Así sea, si quiero seleccionar, quiero seleccionar solo las revistas del primer cuartil. Pues dentro de, del área de historia ya me tengo seleccionada las revistas de primer cuartil que me está diciendo que hay unas 200 tantitas, de acuerdo? Que eso, que más o menos esto, esto, sobre todo es que trastéis un poquito y vayáis jugando por, a la hora de publicar, o que queráis publicar en una revista u otra, que vayáis jugando con, con los diferentes filtros que, con, que nos, nos permita hacer este, este. Aquí eso, sobre todo lo que recomiendo eso, más que de abajo lo que es la pantalla de visualización de esta base de datos, pues, claro, esto no deja de ser, pues, un buscador. Un buscador en una interfaz, de una base de datos, en el que me va a mostrar los resultados, de, dependiendo de la búsqueda que yo haga. Yo sobre todo lo, lo que recomiendo, tanto que uno si es para esta página, la de Simago Journal Run, o la de, la de Journal Meting, ¿vale? De Scopus, que os descarguéis los Excel, que vamos a tener siempre los resultados a mano, y... y y nos va a ser mucho, no va a resultar de, de mucha utilidad, pues, tanto para nosotros mismos como para si queremos presentarle o mostrarle estos resultados a algún colega o a nuestro director de tesis o directora. ¿De acuerdo? No creo que eso, que esto tenga ahí más, más complicación a, a la hora de... Soltanto, si tenía alguna duda con respecto a cómo localizar alguna revista, pues en el grupo de Telegram no, no lo decís y entre bien sea yo o cualquiera de los compañeros, siempre os vamos a resolver las dudas para localizar siempre una revista dentro de una base de datos. Lo que tenéis que, que jugar siempre a la, si queréis buscar una revista u otra, sobre todo, es hey, que tecleéis bien el título dentro de la cajita de búsqueda o a la hora que vayáis si vaya a hacer la consulta. En, en, aquí tal cual, ¿vale? Porque vale, a lo mejor un error de un carácter o algo puede darme confusión y, y por el simple hecho de yo teclearlo más, pues me, me, me va a decir que esta base de datos no localiza esa fuente de información. O pues el ISSN. El ISSN tenéis en cuenta que las revistas normalmente tienen dos ISSN. Un ISSN de cuando empezó esa revista en su versión papel, ¿vale? Y un ISSNS, que es ya su versión online. Entonces, eso, si pues, imaginaros que estéis tecleando el ISSN de una revista de aquí y te dice que no encuentra resultados, intenta poner también la otra alternativa al otro ISSN que tiene, ¿vale? Entonces, eso, creo que más o menos aquí no hay complicaciones con este tipo de recursos, y eso, sobre todo para que veáis eso, que existen multitud de revistas, como veis aquí, 40 y 40 casi 42.000 revistas, en las que nosotros podemos localizar información para ver si publicamos o no en esa revista o no. Eso no es como, o podría ser pesado, pero que eso, que no, es que no vienen muchos investigadores, no, no es que dentro de mi área no hay revistas donde yo pueda publicar. Mira, aquí ahora mismo te estoy dando yo 42.000 resultados donde tú puedes localizar una revista que más o menos se, se asemeje al área en la que tú publicas. Y aquí, como decía, vamos a quitar los filtros para que veáis la, la cantidad de áreas que hay. ampliar para que veáis mejor. Que, que hay, pues, ahora mismo, eso es que no, no me he parado de contarla, pero alrededor de unas 250 diferentes categorías temáticas donde yo puedo publicar. Que no, no, no tenemos excusa de decir no, es que en el área de small animals, que es una disciplina que es muy chunga dentro del área de la de veterinaria, y entonces no hay revista en ese área. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cuánto hay. Y aquí me está a decir que hay otras 1140. Bueno, porque me suma la de historia seguro. Sí. Vamos a ver. Era Small Animal. Esta. Bueno, esto, pero lo que pasa es que a dar la casualidad que hemos localizado un área que es muy específica, pero bueno, no me vayáis tampoco a decir que no tenemos opciones para poder publicar un artículo en esta revista. Pero claro, quiere decir que si yo soy un experto dentro de... Claro, no, no va a haber mucha gente en el mundo que publique dentro de esta disciplina. Entonces, claro, hay pocas revistas dentro de esta disciplina. Pero si yo publico sobre esta disciplina, quiere decir que yo soy alguien importante dentro de esta área. Pero claro, tengo 17 revistas. Pero, por ejemplo, en el área de historia como poníamos el ejemplo anterior, que eso suele pasar mucho en el área de, de, de las humanidades, que siempre no, es que en nuestra área no hay revistas donde publicar. Pues fijaos que siempre, ya por el hecho de poner historia, ya no salían 1100, result 1100 resultados, 1100 100 revistas donde poder publicar. Y bueno, he puesto de ejemplo historia, como puede poner cualquier otro ejemplo del área de ciencias sociales, que normalmente a lo mejor suelen ser los temas, nos podemos quejar, de decir que no hay tantas revistas como poder publicar, que estén interesadas y que lo valoren dentro de esos criterios. ¿Vale? Yo creo que más o menos eso, ahora creo que Dani explicará si acaso un poco más esta base de datos, ¿vale? Ahora le dejamos a él que le damos la palabra y que explique también él por encima eh, su, su parte, ¿vale? Y creo que por encima, más o menos, está todo. Si queréis, vamos a hacer eso. Yo le voy a dar ya paso a Dani, que explique su parte. Yo voy a revisar por encima todos los correos, todos los mensajes del chat para, cuando termine Dani, intentar resolver todas las dudas. Se me había quedado algo en el tintero antes, que era, eh, aquí, por ejemplo, de la base de datos de estimago. imaginaros, estamos buscando esta revista, por ejemplo. Y en la pantalla de visualización, de los resultados, me habéis comentado antes el tema del índice H, ¿vale? Que es esto que viene aquí. Y eso, como os decía, si, si le invitado a al historial de cursos de la página de Yo sigo publicando, veréis que Daniel dio un curso sobre el índice H, que ahí podéis obtener más información sobre, sobre este indicador. Por eso, aquí lo que os puedo decir es eso, que esta base de datos también calcula el índice H de la revista. ¿Qué viene a ser aquí? decir, pues que viene a decir que al menos 144 publicaciones de esta revista han recibido 144 citas o más, ¿vale? Entonces, contra más, más alto sea el indicador índice H quiere decir que es una revista muy potente. Eso habrá, vamos a buscar esta que teníamos de medicina clínica la, o esta de revista latina de comunicación social. Normalmente eso, no, no, no suelen, en diferentes criterios de evaluación no suelen pedir qué índice H tiene una revista dentro de una categoría. Si vosotros solo queréis decir por aportar algo más de información, vale, pero normalmente son los a la hora de evaluar los currículum de los investigadores no suelen pedir este tipo de indicadores. Si suelen pedir, bueno, no suelen pedirlo a nivel de revista. Si a lo mejor lo suelen pedir a nivel de de profesional, a nivel personal, ¿sí? qué índice de H tiene un investigador. Pero claro, ese, ese indicador no nos lo da ya esta base de datos, solo nos da el indicador, el índice de H de, de, de la revista. Por ejemplo, como veíamos, la revista anterior tenía 144 de índice H y esta pues tiene 11. ¿Qué quiere decir aquí? Que, que on, al menos 11 de sus publicaciones tiene 11 citas o más. Imaginaros si esta revista que mínimo es, tiene una cobertura de, de 2011 dentro de esta base de datos que decís si que, que 11 revistas tenga 11 publicaciones tenga 11 citas, pues estamos ya viendo que, que no se le cita mucho a esta revista, ¿vale? Pues creo que más o menos esto es lo que creo que tenía pensado Dani por, por mostrar hoy vamos a dar si queréis a ver, me dije Rocío, el filtro. Si queréis, vamos a hacer eso. Vamos a darle paso ahora a Dani que que, que hable, que comente su parte. Y yo mientras voy revisando todas las preguntas que me habéis hecho en el chat, y cuando termine Dani, trato de responderlas todas, ¿vale? Por eso vamos a ver si está Dani. ¿Dani está por ahí? Si no, vamos a darle un toquecito. Un momentito. Yo creo que va a ser mejor. Como he visto que hay varias dudas... Pero todo eso, es que estos son al final son temas muy son muy complejos, porque claro porque son cosas donde no estamos nosotros... Eh, eh, donde, tenemos que, donde vamos a publicar, donde y no, y no estamos pues jugando, ¿no? Por así decirlo, eh, nuestro, nuestro currículum. Entonces son, son bases de datos las que tenemos que tener siempre muy presentes eh, a la hora de dónde poder publicar nuestros resultados de investigación. Un momentillo. Dani, si quieres da paso. ¿Vale? Pues ya se va a conectar Dani. Se dice que estaba le habían llamado otra vez de la universidad. Y vamos a hacerlo así. Yo voy a darle un repaso a todas las dudas que hay en el chat y conforme Dani es más o menos eh, parte, vamos a resolver todas las dudas. vale Bueno, Dani, sí. si quieres... Vale, yo voy, a muy voy a ser muy breve. Por eso, vale. yo mientras, eso como le digo, les voy a revisar todas las dudas del chat y en el momento que tú termines, ya si quieres ya entre los dos vamos resolviendo vale. cada una de las dudas, ¿vale? Bueno, chicos, hasta ahora. a vale. ver. Voy a compartir la pantalla, presentar la pantalla. Bueno, yo creo que estáis viendo ya toda mi pantalla, ¿no? Eh, sí, ya se está cargando. Ahí está. Mira, eh, yo simplemente. Eh, no sé si Rubén le ha explicado ahora que me lo confirme. Me ha dicho que no. Ya sabéis. Como eh, no bueno, lo ha explicado. Eh, sí, el, se lo ha explicado por encima, Dani. Pero eso, dale tu. Eh, Rubén tu, ha explicado, uh, encima hago yo una rata, Pero sí. yo lo que, lo que quería también es mostraros. Eh, el otro producto que tiene Scopus, de evaluación de revistas científicas, ¿vale? Porque eh, en la base de datos Scopus hay una dicotomía. nuestros Un, compañero de, de aquí de Granada de, del grupo de Simago se encargan de hacer este Simago John Run, Run Run, que lleva ya muchísimos años haciéndose y, y es que aparece en la agencia. Pero paralelamente, realmente, el producto más oficial que, que tiene que tiene la base de datos Scopus de revistas, es la base de datos cuando el haya Journal Metrics, ¿vale? Fijaros que he puesto aquí en, en, en, en el navegador he puesto aquí Free Journal Metric eh, Scopus, ¿vale? Y la live. Y os hace falta utilizar esta versión, hay otra que, que está dentro de la, de la propia plataforma, ¿vale? Hay, que está, está dentro de la plataforma, pero evidentemente tenemos que estar acá con el VPN, pero quería enseñar esta que era la versión, la versión gratis. Ah. Mira, vive bueno, aquí no, está no. Aquí, así. Aquí la tenemos Esta es la, la versión, lo veis aquí, que se llama Scopus Preview, ¿vale? Os lo voy a pasar por aquí ahora el enlace para que lo tengáis. Ahí. Bueno, habéis visto que tiene Scopus, aquí igual con tu Scopus Preview, ¿vale? Donde Scopus tiene algunos algunos de sus productos, alguna parte de su base de datos que la tiene disponible online. Fijaros que también tenéis, es eh, una cosa que también hemos visto muchas veces en nuestros cursos... ...todo el tema de los perfiles. Aquí tenéis el perfil de autor que también podéis trabajar con él. ¿Veis? Lo ofrece gratis Copu. ¿Vale? Pero bueno, esos no son es los objetivos del curso. Pero fijaros, ponéis aquí, looking for free journal ranking metrics. Eh, ¿Vale? Que es lo que nos interesaba para este curso. Vamos a pinchar ahí. Y vaya a ver que nos aparece una base de datos... ...o un producto muy similar al que vamos a estar viendo todos todo estos días... ...o todo, durante todos estos meses que yo sigo publicando. Y fijaros, veis que aquí ponen esa área, eh, buscar por la científica... ...y veis que aquí aparecen también diversas opciones de, de búsqueda... En la, parte, ...en la parte izquierda, veis que podéis buscar revistas... ...que estén en acceso abierto, siguen un, un determinado número de, de citas... ...o bien que estén indexadas en el primer o en el segundo cuartil. En fin, yo creo que es un recurso bastante interesante que debéis conocer, sobre todo para el tema que, que, que nos ocupa siempre caer de la selección de revistas para, para, para publicar. ¿Vale? Aquí tenéis también, aquí podéis descargar las revistas en un formato Excel para saber cuáles son las revistas que, que, que tiene. Vamos a verlo. Bueno, esto es que está vemos. Pero fijaros, tenemos en total 41.000 revistas. ¿Vale? Fijaros, vamos a buscar alguna, alguna área científica. Me a buscar a ver si tienen clasificado primero por grandes áreas que tiene agricultura arte y humanidades ya sabéis que imagino que lo habrá comentado a Rubén que yo siempre en todos los cursos siempre recomiendo a todas las que hacéis de, de humanidades que utilicéis el simple journal ram o bien este nuevo producto que, que os estamos mostrando porque ya sabéis que el JCR report que está elaborado por, por Claridad y Analytics tiene un pocas revistas de arte y humanidades y esta, esta base de datos tiene una cobertura muchísimo mayor. Y es bastante buena para, a la hora de elegir revistas para el área de humanidades. Bien, yo para la de ciencias, veis humanidades. Ahí tenéis business, la parte económica, química, computer science, decision, dentistry. Voy a bajar social science, que es la que estoy buscando. Vale. Neurociencia, física. Social science. Bueno, aquí tenemos muchas antropología, bueno, algunas están malas, ¿sabes? aquí pone arqueología, communication, una cosa de esta, library and information science, que es mi, mi especialidad, veis que es muy fácil identificar la, la, la base de la, las categorías científicas, bueno, en una base de datos están las de acceso abierto, bastante, bastante como vais, bastante intuitiva, y veis que me aparecen un total de 289 revistas. Os quiero comentar que habéis visto también con Rubén que uno de los indicadores principales, ¿vale? De, de Sysmagoyunranran, es eh, el Sysmagoyunranran, que es el indicador en el que se basa, ¿vale? El SJR, que está basado en un cálculo a partir del ponderamiento de la cita en función de la lista que viene. Fijaros que eh, a mí me gusta un poco más, un poco más este indicador, que es el que se llama Science Score Metric, ¿vale? Este Science Score Metric que es, es un indicador que lo único que hace es copiar la fórmula del factor de impacto, pero en vez de utilizar una ventana de dos años, utiliza tres años. Es decir, para calcular el Side Score del año 2018, coge todas las citas, como veis aquí en la parte superior derecha, vamos a ampliarle un poquito, coge todas las citas vale, que se realizan en el año 2018 a los documentos publicados los tres años anteriores. El factor de impacto tiene una ventana de dos años porque solo tomaría estos dos años. Mientras que en esta versión de Scopus, Amplían y cogen un año más. Vale, entonces la misma fórmula que el factor de impacto. Por tanto, quiere decir que ese ranking de revista hipotético que nos salga aquí, si lo comparamos con lo que aparece en el Journal Citation Report, en principio debería ser muy similar porque utilizan un mismo indicador, que son el número de citas y una misma fórmula de cálculo, al menos bastante similar. Bueno, aquí simplemente, fijaros, a mí me gusta este producto... Porque cuando estamos eh, seleccionando una revista, me gusta que las cosas sean sintéticas, utilizamos uno de los indicadores con eso un poco podemos decidir. ¿Veis que aquí nos pone un poco eh, cuál es ese score, eh, ese factor de impacto del compu, podemos llamarle? Y aquí tenéis cuál es el en qué percentil se sitúa y con la posición, ¿vale? Con la información bastante, bastante útil. Si vais por aquí, os aparecen también los indicadores que aparecen también en el en el, y en el RAM. ¿Vale? que aquí está el XMovirina RAN también implementado. O sea, quiere decir que también podéis consultar ese indicador, como veis aquí, y ordenarla según ese indicador en esta, en esta plataforma. <coughs> Por tanto, con esta plataforma tienen un indicador de escopo, está trabajando en el entorno de escopo y además tiene eh, el indicador de la otra plataforma. Sintetiza un poco las la dos plataformas. veis que tampoco eh, la información que te da es bastante, bastante, fácil, bastante básica. Y si nos metemos un poco aquí en la revista científica, os va a dar una imagen general de, de la revista. Aquí, en este caso, el la primera revista que hay en el campo de Information A Science, que es el International Journal of Information Management. Y veis que aquí nos da toda la información, SI Score, SJR y otro indicador que lo habrá explicado mejor Rubén, que es y, nada que hay muchas cuentas, a Este, aquí echarle cuantas estos dos indicadores que son los que están utilizando sistemáticamente en nuestra agencia no sé, de, de evaluación. Veis que aquí da el perfil de la revista con la cobertura que tiene la revista, la editorial, en fin, todas las categorías donde está donde está indexada, ¿vale? Y aquí tenéis más información sobre sobre esa sobre esa revista, el Science Core, eh, la tendencia, que esto también lo tenía toda la parte acorde que lo tenía también el, el JCR. Vale, en fin, diversos cálculos que va a dar sobre, sobre la revista científica. Es importante, también te aparece desde cuándo está cubierta la revista científica en Scopus. Ya sabéis que en Scopus empezó en el año 96, ¿vale? Casi toda la revista, la mayor parte de ellas van a estar a partir del año 96, aunque también ha he hecho una serie de indexaciones retrospectivas en los últimos años. Incluyendo más documentos, pero en principio aquí casi siempre va a ser para las revistas que están indexadas a partir del año 1996. Vale, pues es un poco lo que, lo que quiere que veamos, aunque fuera así como lo hemos visto, un poco por encima, vale, porque tuviera que conciencia de que existe esta base de datos y que también os puede dar información bastante valiosa sobre el ranking de, re, de revistas científicas, vale, indicadores biométricos sobre revistas científicas. Fijaros, esta es útil, ¿cómo lo utilizaría yo? Digo, vamos a coger otra área, por ejemplo. Quiero publicar revista de, de arqueología, que la he visto antes por ahí, ¿vale? Buscamos arqueología, voy a coger esta arqueología y voy a coger también la arqueología de esa que había de ciencias sociales, que imagino que será un poquito diferente. Vamos a cogerla. Aquí, arqueología, le aplico un filtro y yo lo único que haría aquí, fijaros, si quiero publicar revista de arqueología, que tiene este filtro que es bastante útil, que es quiero quedarme con la revista... Indesado la primer cuartí o mostrar solo las revistas que están en el top 10, en el presente top pues 10. Fijaros qué fácil, de esta manera, como seleccionando varias científica o seleccionando simplemente una área científica concreta, podemos identificar cuáles son las revistas más importantes. Creo que lo he hecho mal, ¿no? Está ahí, ah, está aquí todavía, ahí está. Esto lo quitamos. Vale, Se ha quedado hasta mi, mi categoría ahí, ahí puesta y solo quiero la de arqueología. Vale, pues bueno, veis que aquí, ahora veis que sí. Salle Área, la estáis viendo aquí, Salle Arqueología de arqueología, ¿vale? Con un filtro del primer cuartil. Ahí tengo, por ejemplo, 118 revistas de arqueología, ¿vale? indexado en el primer cuartil. Por tanto, es un buen punto de partida cuando vayamos a la revistas. revista. También, ¿vale? Si seleccioné aquí, le voy, hacer, le voy a dar a seleccionar todo y le voy a decir que me exporte a un mensaje. Creo que no estoy bloqueado. Voy a decir si tengo por casualidad en esta ordenada mi cuenta activa no la tengo, a ver, y me la puedo descargar. Ah, mira, va a haber suerte, la tengo ahí, ¿vale? Fijaros lo que os comentaba, le voy a dar exportar, vaya, no me... Ya estaba bloqueado, no se exporta. Bueno, en eh, cualquier caso, imagino que habrá que tener VPN o conexión VPN para para lo mejor exportarlo, ¿vale? Que sepáis que hay una opción bastante útil, que es exportarla aquí, aquí en un fichero ese, donde vaya a tener ya toda la revista perfectamente, perfectamente, eh, y con todas las revistas perfectamente identificadas y con todos los datos. ¿Qué probar si no para descargar esto? Vale, es que no creo que me, no creo que me coja el Power, tiene que haber estado lo vea antes, pero bueno, que sepáis que, que existe, tenéis que ser usuario de, de, no, bueno, de... Dani, yo le he explicado cómo descargar ese... Sexo. Va... Perfecto, pues entonces ya está. Solo era eso es lo que os quería, os quería comentar, ¿vale? Y, y no sé si tenéis ya alguna pregunta o alguna aclaración que queráis que, que hagamos. Vale, o si no sé quieren, si a a alguna, ¿vale, Dani? Que tienen por aquí la sí, sí. entre de los dos. Vale, en principio decían que si tienen más prestigio la revista Open Access o no, el que esté en, en una base de datos o otra. Bueno, ahí ya, ya lo hemos comentado en otra ocasión. Eh, las revistas en acceso abierto tienen el mismo prestigio que las que son eh, en, en formato o las que tienen acceso convencional, porque la, el prestigio de la revista actualmente no depende del tipo de acceso que tenga, ¿vale? No depende de que sea en acceso abierto o no, sino simplemente depende de que tenga buenos consejos eh, de, de editores, que tenga buenos artículos publicados, publicado, que el artículo sea citado. En ese sentido, que sea en acceso abierto ¿no? no es un factor definitivo para establecer la calidad de una revista científica. De hecho, en el futuro uh, habrá cada vez más revistas en acceso abierto y no es por eso que tiene que haberse firmado su, su, su calidad científica, ¿vale? Eso sí, lo que se va a encontrar es que ya acordáis también que explicamos en algún curso que existe lo que llamamos nosotros las revistas Predatory, las Predatory Journal, que son revistas que son, que son, que son un fraude, ¿vale? Este tipo de revistas que... Que, ...que son un fraude, lo que hacen es que se aprovechen un poco y hacen que la revista no es ha abierto... ...la política, es, hay una opción que son el autor, el autor paga. Claro, nosotros mandar este artículo científico y por una determinada cantidad... ¿vale? Eh, esa revista publica vuestro, vuestro trabajo científico. Hay revistas que cobran mucho dinero, pues tipo Plus One, que puede llegar a los 1.500 euros, 1.600, pero también hay revistas del área de humanidades eh, o de las ciencias sociales donde pagamos una tasa de 200, 300, 400 euros, y simplemente utilizan ese dinero, evidentemente, para el mantenimiento de la plataforma tecnológica, para pagar algún técnico, pagar a algún técnico y, y no y, y poco más, ¿vale? Tampoco son ganan mucho dinero con, con, con el tema. ¿Qué pasa? Hay muchas revistas que se han aprovechado de las necesidades públicas que tenemos en países como España o países que tienen sistemas de evaluación como, como, como los españoles, ¿vale? y se aprovecha de que hay muchos autores incautos que están dispuestos a pagar por públicas sin saber muy bien dónde están publicando. Esas revistas científicas esa son revistas falsas que dicen, tú me das dinero y yo te publico el artículo. Pero bueno, todas esas son editoriales fraudulentas. Y por eso viene un poco también todo el tema... Eh, de esta reticencia al acceso abierto o, o, o esta, digamos, oye, ¿qué está pasando aquí con el acceso abierto? Estos problemas que se están generando. Por este tipo de revistas fraudulentas. Y hay más fraude, evidentemente, en la revista de acceso abierto que en la revista convencional. Ya creo que en su caso aquí distribuimos el listado que era conocido como... Ahora lo voy a poner por aquí. El bill... Lo voy a poner otra vez porque creo que, que es relevante. Aquí lo tengo, lo voy a pasar por el chat, ¿vale? vale os lo comparto un momento. Aquí, en esta página web, eh, en la de Bill, podéis tener un poco... Aquí la estamos viendo, voy a pasar por aquí también. En esta página web, que os paso por aquí el enlace, en esta, eh, podéis identificar cuáles son eh, eh, esas revistas científicas. Fijaros, también esta página web es muy interesante porque muchos de vosotros y muchas de vosotras constantemente, todos los días, estáis recibiendo correos electrónicos pidiendo que publiquéis... Eh, en una revista científica y os piden publicar en una revista. Yo había recibido uno de una revista que me estaba pidiendo una revista de transporte, pidiendo un artículo científico y estaba evidentemente en mi, en mi correo de, de, de spam porque lo de automáticamente ya lo, lo de Google. Pero bueno, fijaros que aquí, eh, cuando tengáis dudas de esos correos, no solo de revistas científicas, eh, sino también en la parte de capítulos de libros, aquí podéis identificarlos. Incluso fijaros que hacen recopilación un poco de, de esos correos que nos mandan por tanto muchas veces cuando cuando recibáis esos esos correos científicos vale podéis identificarlos eh, aquí todos todo los correos como los como lo, como los editores que son fraudulentos y el tipo el tipo de fraude que que, que realizan vale y bueno más cosillas vale me están teniendo muchas dudas sobre la la publicación de artículos por compendio para la tesis claro. Aquí sobre todo el problema que van a tener, eso que va a depender sobre todo de cada programa de doctorado. Una duda que tenían sobre todo era para el área de, de ciencia de la educación, si tienen que publicar todos los artículos en, en revistas indexadas o, o no. Bueno, eso depende ya de cada, de cada programa porque son una normativas propias que sabéis que aplica eh, independiente cada una de, la, de las cuales. De, y de los diferentes programas entonces tenéis que ver la normativa la normativa la tenéis la tenéis que tener clara porque ahí lo especifica si te piden una publicación si te piden dos publicaciones vale no, ahí yo no me sé toda la normativa de, de, de memoria tenéis que, que verlo vale ahí no puedo responder porque no, no los lo conozco pero bueno si ponéis ahí luego por el telegrama para que un vistazo sí vienen cada aquí por ejemplo leo las dudas que tenían sobre todo para el ciencia de la educación te dice, para la tesis en formato de compilación de artículos rigen los criterios de la Universidad de Granada, que se rigen la Universidad de Granada, al menos tres artículos deben estar entre dos de las primeras categorías. Y de las dos categorías que te hablan son el Journal Citizen Report o el Estimado Journal Round. No especifica entonces, cuartículo. Entonces ahí yo creo que lo que te está diciendo la norma es eh, que puedes publicar eh, tres artículos mientras también indesados en Journal Citizen o, o en el Estimado Journal ...sin considerar ningún tipo de impacto, simplemente con que estén en, estos, en esos listados ya no tendrían ningún tipo, ningún tipo de problema. Fijaros que las normativas son bastante claras al respecto, no deberían dar eh, lugar a la duda ninguno de, en ninguno de los casos. Yo las que he leído o las que he ido viendo no dan tampoco lugar a la duda, porque te dicen, oye, tiene que hacer una revista... ...y de esa hay una perfecto, o en Scopus, perfecto, pero si te exigieran... Que, que si te hicieran algún tipo de impacto, ellos te pondrían que estén indexadas en el primer cuartil o en el percentil, tal, o en el primer tercil, te lo indicarían claramente. Si no te lo indican y te dicen revista presente yo la región de o si me voy a una RAM, pues ya lo sabes, ¿vale? Hombre, es una buena opción buena porque ahí no vaya a tener problemas, porque además en educación hay bastante, bastante revistas de, de eh, en Scopus, ¿vale? Con respecto a eso ya de que decía de decirle de los cuartiles, una duda que sale por aquí es, de Juan Jobote, ¿cómo calcular el, cuartil, el tercir de una revista? Claro que eso no lo hemos visto. Bueno, en, en sí, la base de datos no te lo, te lo calcula. Eso eh, no que hacerlo mano. Ah, esto, esto sería lo bestia. Voy a compartir pantalla. Vale, o por lo menos toda la gente lo hace, la mayor parte de la gente lo hace a lo bestia, no utiliza un, un método matemático. Fijaros que yo, por ejemplo, vamos a consultarlo... Vamos a consultar una revista, estoy aquí, compartir pantalla, lo estáis viendo ya, sí, está viendo. Vale, imaginaros, no, vamos a empezar desde el principio, me gusta que, que veáis siempre todos los procesos del principio, vamos a coger un área concreta, vale, tengo aquí la base de datos, vamos a coger, esto, esto cómo se quita, ah no, esto clic aquí, vamos a quitarlo, tienen que salir 41.000 revistas creo, 41.000 revistas, vale, Vale, entonces, me entra aquí en un site concreta, voy a coger una de, de Humanidades en esta ocasión también. Vamos a ver, Humanidades, papá, papá. Ya me lo he pasado. Acabo. Es que era Arts and Humanities, creo, ¿no? Aquí está. Vale, vamos a coger... algo Mira, vamos a coger una de Lengua y Lingüística. Cojo Lengua y Lingüística, la aplico y nos salen... Que tenemos 887 revistas. Pues si quieres aplicar el cuartil el telecine simplemente, dividir, fijaros qué fácil, no tiene tampoco. Yo los calculo así, es un método bastante lamentable, pero así es como vamos a tener que hacerlo. ¿Vale? Lo pongo ahí en la plan Q3, ¿eh? con mi calculador y todo. A ver, entre 3, nos sale que 295, pues hasta la posición 295 o 296, sin más pura. Sería ese primer tercio, ¿vale? Hasta la. Vamos a ver. ¿Cuál hemos dicho? La posición 295, casi la 300. Vale, bueno, no voy a bajar todo. Vamos a darle aquí. Eh, ¿Dónde estaba la opción? Esta, aquí. Esto es lo que yo quería. Vamos a darle a display. Aquí. Y ahora sí si lo atravesamos más rápido. Pues, si vio 887, pues hasta los 295 que estarán en esta página. Si me pudiera descargar el al que he visto, pues lo podemos hacer más directamente, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos así y ya está. Pues, sería hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí, hasta la revista, o sea, en lingüística estaría el primer Telecine aquí, en este caso, en, en, en esta categoría, ¿vale? O sea, que es bastante, bastante fácil. Ya sabéis que se trabajan con tres indicadores con tres indicadores básicos, ¿vale? Eh, en este sentido, de indicadores posicionales me refiero, eh, está el cuartil, que como veis aquí, divide la categoría en cuatro áreas o, o en cuatro partes diferentes. El primer cuartil, ya sabéis, que son la, el 25% de las revistas con mayor impacto. En este caso, es la métrica que utiliza esta base de datos, que es el score. pero también tenemos... Otro otro indicador acá es el percentil, ¿vale? Tenemos el tercil, los terciles, los cuartiles, ¿vale? Los percentiles. Entonces, evidentemente, el más exigente de todos es el percentil, porque el percentil lo que hace es dividir la base de datos en porciones de 10, de, de ¿vale? Bueno, aquí veis el percentil en el, que se, en el que se sitúa. Si, por ejemplo, en este percentil, que dice 99%, ¿vale? Indica que esta revista está entre Hacer la lectura contraria siempre de los percentiles. Si ponen el percentil 99%, quiere decir que esta revista está en el 1% de la revista con mayor 6 score. ¿Vale? Es de esa manera siempre. En la manera inversa porque será más, más intuitivo. Esa es la manera inversa, igual que el primer cuartil, estadísticamente no el primer cuartil, es el cuarto cuartil. Lo que pasa que aquí se ha hecho una modificación, digamos, de carácter un poco de equivalencia entre el número y el valor, pero realmente el primer cuartil es el cuarto, y aquí pasa un poco igual. Aquí tendrás que leerlo, si está en el percentil 99, quiere decir que está en el 1% de las mejores revistas. Vale, lo voy a entender más rápidamente. ¿Más cosillas? Más cosas, Sobre Si la universidad apoya eh, económicamente para temas de traducción o publicación de artículos. No, eso, eso debería ser el departamento. ¿Vale? Pero, por ejemplo, no hay una política desde el directorado de investigación, por ejemplo, que es el entorno en el que yo me muevo, porque mejor conozco por los planes que, que llevamos allí, no, no financiamos este tipo de, de cuestiones, pero en el departamento, en los departamentos sí sé que se están financiando la, la, la, la, las traducciones. ¿Vale? Respecto a las traducciones, normalmente, eh, intentar la medida posible no hacer traducciones. Yo lo que lo que hago, lo que intentamos hacer cuando, cuando redactamos en inglés es un poco aprender a manejar muy bien todo el tema de cómo manejar un traductor, ¿vale? De las que hemos estado viendo también un poco, ahí yo sigo publicando, manejar bien un traductor de ese tipo, eh, trabajar con frases muy cortitas, con sintaxis muy, muy básica el lenguaje científico tiene una, una virtud que es la, la claridad y la y la sencillez, o sea, que puedes construir un lenguaje científico eh, en español y intentar traducirlo con estos motores, ¿vale? Y después vosotros hacemos una revisión general de, de, de, de esas frases como saliendo para que para comprobar el vocabulario y que haga bien la traducción científica. Y después nosotros que hacemos, digamos, utilizar ese asistente de traducción, preparar una versión inglesa que hacemos nosotros relativamente buena, ¿vale? Porque bueno, ya. Evidentemente todos los que estamos aquí sabemos, sabemos ingresar a cierto nivel. Y después lo que sí hacemos, en vez de enviar las traducciones, en la que suelen ser bastante caras en algunos casos, lo que hacemos es que una no vez es que traemos el artículo, lo mandamos a revisar. Es decir, el revisor, en este caso un, el traductor, lo único que hace es revisar el artículo vale comprobando los errores, los errores más, más, más graves que existan. Y de esta manera, una revisión de este tipo por parte del traductor suele costar entre unos 200 o 150 euros y a un tercio o un cuarto de, de lo que cuesta una traducción, ¿vale? o más bien a que hagáis eh, ese método, más que, que, más que traducciones completas, que suelen ser más caras, ¿vale? Y, y bueno, yo creo que ahora tenemos tantas tanta herramientas. Sí, bueno, dice Juan, Juan Carlos, que más que re, re, reescribís que revisar. Depende del traductor, depende del traductor y lo, que, y lo que está dispuesto a pagar. Ellos muchas veces te lo, te lo, te lo aclaran también. Evidentemente, si nosotros trabajamos con, con otro traductor hace ya tiempo y nos corrige frases enteras o párrafo enteras, porque desde el principio ya te equivocas planteándolo y, en fin, ya ellos son los, los expertos, ¿vale? Vale, mira, Dani, aquí hay un... Esto está sacado sobre todo de, de algunas bases de, de evaluación, ¿no? de criterios de evaluación, que dice que, ¿qué quiere decir que en algunos recursos, en algunos criterios ocupen posiciones relevantes? Por ejemplo, en Estimago y una otra. Bueno, esto normalmente, pues, lo que, primero, segundo, cuartín, ¿no? viene ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, eso es un criterio que voy a encontrar muchas veces, eh, voy a encontrar casi siempre que, que las agencias de evaluación son bastante simpáticas y, y casi nunca se atreven o, o pocas se atreven sobre todo en nuestra en nuestras redes sociales y también en, en humanidades de decir oye publica en revistas del primer partido. y ellas te indican publica en revistas que estén en posiciones relevantes vale normalmente la interpretación que solemos hacer en el caso concreto por ejemplo de las escenas de investigación de, de, de esas posiciones relevantes como bien ha indicado como bien ha indicado Rubén vale eh, ...es que son las... ...perdonad, disculpad... ...que me ha a sonar el teléfono ahí... Eh, ...es que son las revistas interesadas en el primer cuartil... ...o en el segundo cuartil... ...o, como hemos visto también... ...en el primer tercil... ...más allá de eso no son posiciones relevantes... ...y en algunas disciplinas... ...el segundo cuartil tampoco lo consideramos relevante... ...relevante siempre va a ser, por ejemplo... ...el primer cuartil siempre... ...el primer tercil, casi siempre... ...en un porcentaje significativo de las plazas que... ...de, la, de las que utiliza la agencia... Primer cuartil, primer tercil y a veces también podemos considerar la posición relevante el segundo cuartil, aunque no siempre, ¿eh? Tener cuidado un poco también con esa, con esa consideración, ¿vale? Vale, muchas dudas que están surgiendo son sobre todo el dato referente al índice H, que si lo ven como relevante que diga es que una revista tiene un índice de H tal, o sí, no. más bien lo veamos como no. un indicador para evaluar a... Bien, la lista claro. ya, ya, ya lo vimos en la sesión, un indicador utilizado para valorar eh, investigadores, ¿vale?, para valorar eh, un currículum personal, para valor, valorar una trayectoria científica, lo que pasa es que después ya se han empezado a implementar y se han implementado en revistas, se han implementado eh, eh, en instituciones, pero realmente, cada, lo que da igual el indicador, ¿eh? aquí cada base de datos tiene su indicador, el SJR tiene su indicador, que le decimos que yo no pues es el indicador que utiliza. Eh, una Citation Report en el Impact Factor, pues si estáis está utilizando una Citation Report, utilizáis Impact Factor, no utilizáis otro, otro indicador. Sabéis que por ahí circulan también listados de revistas que, que hacen ranking en función del ICH, pues si utilizáis ese listado, utilizáis el indicador del índice, del índice H. Ahora bien, lo que no es relevante, o al menos a mí no me lo parece, es que por ejemplo, si yo publico una revista de una Citation Report, ¿vale? imaginaos, he publicado en esa, en esa revista de Jonas Citation Report y digo, el factor de impacto es muy malo, pero su índice H es estupendo. No, porque la, el indicador eh, que se utiliza en una situación de impacto impacta, ¿vale? Entonces tampoco no, no obsesionéis. De cada base de datos da el indicador estrella de cada base de datos, ¿vale? no, no me mucho los, los indicadores porque si no confunde bastante el evaluador. Vale, de... De allá, Vamos a un par de más. Vale. Sí. Uh, para todo, para, para que le surge ya el tema, pues... De, dependiendo de los criterios que están Glenn, pues que dónde publicar si JCR si SJR tienen ahí esa duda o pues eso a lo mejor en otra ya como sí, sí. que no pueden identificar eh, que esa revista esté en ninguna de esas dos eh, siempre siempre siempre siempre como como criterio, como criterio general y universal para, para no perderos mucho, seguir una jerarquía que, que es muy básica. Primero, lo mejor de todo, lo más importante, lo que mejor va a ir vuestro currículum, lo que más va a evaluar todo el mundo, va a ser el JCR, Journal Citation Report. Eso es lo más importante, ¿vale? Por tanto, la prioridad absoluta es publicar en alguna de las revistas ingresadas en el Journal Citation Report. Eso es lo fundamental. Después... ¿Cuál es la segunda base de datos más importante y que tiene muchas más revistas? Después tienes que intentar publicar en revistas indexadas en el Simago Journal Random o en la base de datos como he visto esta de, de Journal Metric que es muy similar, ¿vale? Por tanto, en revistas que están indexadas en la base de datos de Scopus. Si no puedo publicar en el JCR, me voy a alguna de las bases de datos de Scopus e intento publicar en alguna base de datos de Scopus. ¿Qué pasa si no puedo publicar ninguna de las dos bases de datos? Si no podéis publicar en ninguna de las dos bases de datos, dado el contexto actual que nos no tenemos, os tenéis que plantear que tenéis un problema importante. ¿vale? Salirse fuera de esas dos bases de datos significa que algo estamos haciendo mal. Porque ya son muchísimas revistas, habéis visto. Eh, en Scopus hay 41.000 revistas. Ya son muchísimas revistas científicas y hay revistas ya, como eh, casi todas las áreas, están representadas significativamente. Entonces, si quiero publicar una revista y no está interesada esa edad, en Journal Citizen Report ni en Scopus, pues me lo plantearía en qué está fallando la investigación, porque eso quiere decir que no está, la investigación no interesa o, o la investigación no tiene cabida en revistas que más o menos cumplen los lo estándares Tener mucho cuidado con eso, pero en cualquier caso, utilizar siempre Journal Citizen Report, Scopus, eh, y como último recurso, utilizar el MIAR, fuera de ese otro universo, no, sal, no saliros porque vais a hacer la cabeza un lío y no va a servir absolutamente de, de nada para vuestra estrategia de publicación, ¿vale? Pues algunas dudas que les surgen, eso, si sí, sí, a lo mejor puede ser que una que esté ingresada en JCR o no esté en SJR. Hmm. Vale, si os parece, si os parece, ¿por qué no hacemos una cosa? Pasad las dudas por el Telegram y después a todos estamos un ratillo Rubén y yo ahí respondiendo a las preguntillas. Vale. Y preparamos un pequeño, una pequeña sesión ahí de, de preguntas respuestas, ¿vale? Y las planteando las que se se haya se, haya quedando, se haya ido quedando atrás y, y las vamos viendo si os parece. vale Oye, pues vamos, vamos a cortar, ¿vale? Que, que se nos está echando encima la base de comer. Oye, muchísimas gracias. disculpadme de nuevo por no haber podido incorporar antes y sobre todo agradecer a Rubén que, me, que que se haya ofrecido y me haya podido eh, cubrir esta eh, eh, eh, está baja. Muchas gracias, Rubén, por, por, claro. por dar el curso, porque además ha sido con poco tiempo. No me he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero estoy seguro que lo ha he hecho estupendamente. Vale. Y sin más, pues bueno, desear un fin de semana todos y a todas. Un abrazo muy fuerte sí. y ya seguimos por el Venga, hasta luego. Hasta luego. Bye.